Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Pintora y aquí estamos con un mini tutorial de cómo conseguir un ranking S en, en la fase 266 de Pokémon Zaffel, que se trata de Buyabi. Da igual que Pokémon lleves, tú llevas algún Pokémon que quieras que suba un poquito de nivel ya que ganaremos 5 de experiencia. Vamos a darle a jugar. No es necesario gastarte nada de experiencia, además vas a gastar eh, 300, 300 monedas para simplemente ganar 10, 10 de experiencia. Así que nada, no gastas nada. Vamos adelante. Y en este caso eh, vamos a comprobar que cuando se abre el, el, el puzzle no hay ninguno de los Pokémon que teníamos. Entonces esto va a seguir un patrón. Primero que nada cogemos este Eevee que estamos señalando aquí y lo ponemos con este grupo de Eevee de aquí abajo. En segundo lugar cogemos a este Skitty y lo ponemos con este grupo de aquí, con estos de acá. En tercer lugar cogemos este Pachirisu. Y lo subimos con este grupo. En cuarto lugar, cogemos este Chensi. Y lo ponemos con estos Total. Y por último, cogemos este Skitty y lo ponemos aquí abajo con este grupo. Haciendo el grupo de tres de los Chensi. Con esto ya tenemos el ranking S. Yo aún todavía no he capturado a Guyavi, así que vamos a ver si lo consigo capturar. Para empezar, una vez conseguido esto, lo que vas a conseguir es que tengas un 20% de probabilidad, así que tienes que usarlo a lo mejor varias veces. Vamos a ver si lo podemos atrapar. Tuve suerte y lo he podido capturar, así que ahí vemos el ranking S. Y bueno, hasta aquí todo por hoy. Espero que les haya gustado este mini tutorial. Si es así, danle like. Si todavía no estás suscrito, suscríbete aquí abajo a la derecha. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!